And shale growth has been stupendous. The shale industry has been really remarkable in its growth, in its resilience during the downturn, in its capacity to adjust and to operate under uh, better conditions. Uh, but there's limits to what it can do, and I think we will see a slowdown. So I think the potential for a price rebound uh, in the next two or three years, perhaps even a very sharp price rebound, is, is significant, and concerns about uh, thin margins should not be overstated. Uh, the collapse in Venezuela is an opportunity, in a way. Uh, maybe it's a bit cynical to say, but I think it is an opportunity for Colombia, because it's going to take time to rebuild Venezuela. Uh, it's going to be a long-term project. It's going to be multi-year projects. So I would not expect, even if there's a, a change in, in the government there, I would not expect a rebound in production immediately. These are uh, estimates. These are uh, indexes of inventory levels, uh, both in Venezuela itself and in the, the Caribbean uh, um, measuring uh, crude stocks over the last few uh, months and you see a very dramatic collapse in crude stocks in the Caribbean and that's mostly driven by a collapse in crude in St Lucia and uh, Aruba, two islands that Venezuela uses to market its crude. Uh, on the other hand, uh, stocks have risen up a little bit in Venezuela partly because it, it has problems Uh, finding light crude to put in those islands and mix with the very heavy crude that Venezuela produces um, but the, the point of these graphs is that there's a crisis uh, in the country we all know this but in terms of the oil market things are getting much more severe than uh, I think many participants realize and uh, there's an opportunity for Colombia to fill the void left by Venezuela in this uh, place in the marketing Uh, network that has been established over the last few years all around the Caribbean, where you know, huge uh, storage capacity has been built and has been used by trading companies to market crude around the world. The Caribbean has become a very central hub for crude trading, but it's now uh, feeling the effect of the Venezuelan crisis. That's an opportunity for the country. So, uh, in summary, um, I think you know, oil uh, and wealth and development uh, are not just about resources. They're also about, about governance, they're about institutional capacity, uh, they're uh, about all kinds of, of uh, skills uh, that, uh, and, and assets that Colombia possesses. Um, Colombia is really uniquely positioned to, to develop its potential. Uh, it has the benefit of a very strong environmental movement that's, a, that's an asset to the industry. Uh, and uh, um, I think you know, uh, recently Saudi Arabia made headlines Uh, when it published its national, uh, its national Transformation Plan and said it wanted to uh, kick its addiction to oil, move away from oil. This is the country that's most benefited from oil in the world. Uh, it went from uh, abject poverty to you know, immense wealth in the space of one generation, uh, and now it's talking about kicking the, the oil addiction. Uh, but when you look at the detail of the National Transformation Plan, There's really not much about you know, moving away from oil. It's really about continuing to invest in oil, but it's really about trying to leverage oil in new ways and increase the downstream industry, for example, domestically, increase the petrochemical industry, uh, in, uh, invest oil revenues in new ways in the non-oil sector overseas uh, to try to leverage and to, uh, to hedge uh, the exposure to the oil market cycles and gain exposure to other type of, uh, of assets. So it's not about moving away from oil, it's about being smarter about oil revenues. And I think this is probably a goal that any producer country can aspire to. Thank you. We thank Dr. Half for su conferencia in this antesala del panel que comenzará en contados minutos. Ahora le damos la palabra al doctor Isidro Morales. Doctor Isidro, el público lo escucha. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Petróleo y a su director, Francisco Lloreda, por su amable invitación a este evento, que, eh, que estoy aprendiendo muchísimo, y a todo el equipo de la ACP. También quiero agradecer a, a todo el público colombiano, a los participantes colombianos en este foro, por su apoyo en estos momentos tan difícil de mi país, México. Eh, se los agradezco profundamente. Yo siempre he dicho que cuando salgo de México me siento latinoamericano, y hoy, más que nunca, ustedes me hacen sentir que realmente existe la hermandad latinoamericana. Gracias. Yo les voy a hablar de un país que es muy, muy parecido a, a Colombia, o quizás Colombia muy parecido a México, eh, sobre todo en el sector petrolero. Ayer estuve en, en, eh, siguiendo toda la discusión eh, y me llamó la atención que ustedes están en un eh, debate muy similar al que hemos estado en décadas previas y que ahora volvemos con un contenido muy parecido a la agenda actual. Y es justamente, eh, esto se pasa aquí, ¿verdad? Me imagino que apretando acá. Eh, y es justamente sobre la reforma energética que se ha hecho en, el, en México, que ustedes ya la han hecho antes, eh, por supuesto, eh, en donde por eh, primera vez, después de casi 80 años, eh, México abre su sector energético eh, al sector privado, tanto nacional como extranjero, en todas las cadenas de valor. Eh, esto es un quiebre histórico, como ustedes podrán entender, para los que están en la industria petrolera lo saben muy bien, porque ayer estuve conversando con muchos de ustedes, y muchos de ustedes han estado en México eh, trabajando para Pemex, y, sab y saben muy bien que Pemex mantuvo el monopolio eh, del sector eh, por prácticamente 80 años. Eh, entonces, eh, es un periodo muy importante para México, es la eh, apertura. Eh, pero crea un dilema que he escuchado justamente en este foro, en el sentido de que hay una apuesta, por un lado, eh, para eh, atraer capital privado, tanto extranjero como nacional, ahora con el nuevo entorno, para elevar la competitividad de la economía, para elevar la competitividad del sector, he entendido esto como la capacidad justamente de atraer capital y elevar la producción. Pero al mismo tiempo se ha abierto, hizo también como parte de la reforma energética, porque eh, también se votó una ley de transición energética donde se hace obligatorio, eh, no sé cuál sea el caso aquí, no he escuchado yo eso, se es hace obligatorio ya también en México eh, el uso de energías renovables para la generación de electricidad y se han puesto cuotas. Como todos sabemos, México está también en los acuerdos de París y se ha comprometido justamente a, eh, a combatir el… Eh, cambio Climático, de acuerdo a como lo mencionó en su primera presentación el presidente Calderón. Entonces, tenemos estos dos eh, proyectos y justamente en este foro se ha dicho de que el, eh, la competitividad no necesariamente tiene que estar peleada con la sustentabilidad. ¿No? Eh, y creo que en México estamos justamente en ese debate, solo es que quiero resaltar que mientras que la competitividad en efecto es atraer inversión, en el caso de la sustentabilidad, tal y como la entendemos y tal y como está entendiendo en México y tal y como la entienden en Naciones Unidas, es un problema de reproducción material, social y cultural de la humanidad. Es decir, aquí ha habido muchas analogías, una analogía médica, ¿verdad? Yo voy a tomar una analogía genética, así como la genética nos ha mostrado de que todos somos eh, copias programadas anteriormente y que de repente puede haber una mala copia, lo que crea justamente un problema de disfunción genética. Bueno, así es también, creo que la sociedad y el problema de la sustentabilidad. Tenemos que reproducirnos como sociedad desde el punto de vista material, social y simbólico, al menos con el nivel que tenemos ahora y si es posible mejorarlo. Si lo mejoramos, quiere decir que la generación que hereda ese stock tiene que al menos conservar ese nivel y seguirlo mejorando. Así es como entendemos la sustentabilidad. Es decir, lo más importante es no entregar un stock degradado. Degradado del punto de vista material, degradado del punto de vista social, degradado del punto de vista cultural. Así es como entendemos la sustentabilidad, así es como está eh, debatiendo en México. Y es justamente este debate, y por eso estoy muy contento de estar aquí con ustedes, porque eh, he estado aprendiendo muchísimo de lo que ustedes están discutiendo acá. Ayer fue una discusión excelente entre el ministro de Finanzas, entre eh, funcionarios del Banco Central y los eh, eh, actores de la industria y de la sociedad como tenemos que debatir el tema. Bueno, dicho esto, voy muy rápido porque ya me comí bastante tiempo, eh, quiero nada más mostrarles que en México hemos seguido varios modelos, eh, algunos de ustedes también ya lo han intentado, pero el modelo mexicano, sobre todo, eh, aquí es desde que se expropia es, es la industria, pero sobre todo pueden ver eh, lo verde, es la producción, vean cómo en los años... Eh, fin de los 70, principios de los 80, eh, hay un crecimiento exponencial de la producción que nos llevó a su pico, eh, no sé si haya pico de petróleo, como decía Antoine Half, pero en México sí hubo pico de nosotros y, y llegamos prácticamente a un eh, poquito menos de 4 millones, estoy poniendo ahí los líquidos del gas, eh, eh, poquito menos de 4 millones de barriles diarios llegamos a producir, justamente eh, en eh, 2004, 2005, cuando los precios empezaban ya a eh, catapultearse. Ese periodo, como yo lo planteo ahí, que va desde eh, los 80 hasta eh, prácticamente la actualidad, es el periodo rentista, hemos seguido un modelo rentista de monopolio, eh, eh, en donde el objetivo fundamental es optimizar justamente las rentas y no necesariamente bien invertidas. La ciudad mexicana era muy distinta a la que… bueno, era, eh, era más, eh, menos transparente, menos participativa y las rentas solamente las usó el gobierno. Y ayer escuchamos un debate, si se malgastó la renta colombiana o si se invirtió bien. Se abrió el debate. Bueno, en México también hemos hecho ese debate y desafortunadamente el consenso parece indicar que al menos las rentas de, de, de Bonanza anteriores se malgastaron. Se malgastaron en, en, en, en muchos niveles que no vale la pena discutir. Y eh, llega el momento de, de punto de inflexión, la caída rápida, como ustedes pueden ver, de la producción, lo que lleva a una crisis de las exportaciones, porque el modelo rentista escasaba mucho en las exportaciones a precios obviamente muy altos. Y crea un problema no solamente de autosuficiencia interna, o sea, México también, como ustedes, tiene el riesgo de empezar a importar el petróleo crudo, una vez más, pero también lleva una crisis de refinados, eh, donde las refinerías mexicanas ya no se pueden modernizar… El petróleo mexicano es petróleo básicamente crudo, súper pesado. No tenemos la sofisticación de las refinerías eh, del Golfo de México, de Estados Unidos, que lo pueden procesar. Entonces, estamos importando prácticamente el 50% de gasolinas y también tenemos el problema de nuestra adicción al petróleo. Eh, yo lo escuché ayer aquí también. Con la diferencia quizás que el petróleo ya no es el rubro más importante de ingresos a la balanza de pagos. Hoy por hoy es la industria automotriz, eh, el turismo e incluso las remesas de mexicanos en los Estados Unidos eh, el ingreso es mayor que los ingresos petroleros, incluso antes que cayeran. Entonces, en ese sentido, digamos, somos eh, un poco menos vulnerables que Colombia ante el choque externo, no tuvimos que devaluar precipitadamente, tenemos tasa este, flotante, hemos absorbido eh, el choque, pero como ustedes entenderán muy bien, esto precipitó la reforma energética, que la resumo en dos, eh, tres eh, eh, filminas. Una es aquí mido, el monto de la inversión en términos reales que hizo Pemex, cuando era época de monopolio, y el monto de stock de petróleo y gas medido por años eh, de reserva de producción, para homologarlos. Y como ustedes verán, eh, en, la, en la primera bonanza petrolera de los 80s, vean las invers la inversión en amarillo… Son un tercio de las inversiones, en términos reales, en términos equivalentes, de las inversiones que hicimos recientemente. Y con un tercio de esas inversiones, vean cómo México pudo aumentar el stock. Fue nuestro petróleo barato, ustedes lo saben muy bien, Cantarell. Cantarell que no llevó ni siquiera mucho esfuerzo en encontrarlo, porque le encontró un pescador que se llamaba Cantarell, ¿no? porque había chapopote y ahí dijo, Bom, vamos a sacar y descubrimiento un yacimiento gigante de los últimos que ha habido, y eso hizo que en un momento dado el 60% de la producción mexicana viniera de, esos, de ese campo. Entonces, vean cómo se aumenta y vean cómo en el periodo de la segunda bonanza, que es justamente eh, a partir del año 2000 con la llegada del presidente Fox y después Calderón, eh, y hasta la actualidad, cómo se aumenta la inversión por encima de récords, es un récord histórico, pero vean cómo el stock sigue cayendo. Aquí hay un problema muy serio. Se comprometieron justamente inversiones de la renta petrolera y no rindieron o no han rendido hasta la fecha. Dos razones. Una es que, eh, y, y uso la palabra del presidente Calderón, se sobreexplotó lo dijo él. Dijo que era un colega, no, el presidente Fox, eh, este, eh, que le antecedió. ¿no? Y en efecto... Eh, vean cómo hay un pico que llegó a más de 2 millones y vean cómo la caída eh, es, es, es exponencial. Y además, el pozo empieza a sacar gas por encima de lo natural, se tiene, se tiene que empezar a quemar, eh, eh, pierde presión. En fin, aquí okay, ingenieros, no voy a este, hablar, no eh, eh, voy a predicar en el coro, ¿verdad? Este, eh, Saben mejor que, que ustedes esto como un, un problema justamente de mal manejo de recursos que. Precipitó la caída. El otro la razón es que aquí tenemos un, eh, una cuenca que se llama la del Golfo Terciario, que es Chicontepec, en el norte de Veracruz, que se conoce desde los años 50. Hay un gran potencial de petróleo, ha habido intentos de explotarlo, vean ahí, pero con poco éxito, y vean en, la en los últimos años, hasta 2009, cuando la CNH, la homóloga de la, la Agencia Nacional de Energía, que además la, la copiamos el, con el modelo colombiano, eh, cuando la CNH frenó esa inversión de PENS, porque eran mucho dinero para lo poquito que estaba rindiendo, y no es que se haya cerrado el proyecto, pero dijeron abiertamente, tenemos que usar nuevas técnicas, nuevos métodos, como ahora se usan Shell Gas, para eh, realmente explotar esos campos. Y ayer escuché justamente una discusión en donde eh, cómo la fractura hidráulica y cómo la… Eh, eh, la perforación horizontal puede ser aplicado a campos convencionales para elevar la producción, cosa que Pemex no tenía la tecnología, no la tiene todavía, y por eso tuvieron que frenar ese, ese, ese campo. Bueno, son dos, al menos dos datos que hacen ve por qué las inversiones no rindieron, es dinero que se perdió finalmente, porque no han dado resultados, y esto precipita la reforma, necesitamos justamente abrir el sector, necesitamos capital fresco, necesitamos capital de riesgo, y esta vez ya el, el Estado, porque es la, el monopolio, ya no lo puede poner, porque entonces estamos atentando realmente, no solamente con la seguridad, sino con la sustentabilidad de los recursos críticos para la población. Eh, como ustedes ven acá, eh, tenemos una, eh, un gran eh, potencial, y este potencial básicamente está en, en aguas profundas, en el caso de aceite, y en el caso de eh, gas de lutitas, está básicamente en la cuenca de Sabinas, Burgos, y la de que llaman Tapico-Bizantla, y esa región que es la que les quiero yo hablar ahorita para enfocarlo más a cuestiones de desarrollo sustentable, es lo que llamamos el noreste del país. Creo que eh, la reforma energética abre una ventana de oportunidad para que una nueva cuenca que confronta las tradicionales como la de Veracruz, la del sureste, una nueva cuenca se abre. y esa cuenca justamente es la cuenca del de, eh, noreste donde está Burgos, Sabinas, Tampico, Misantla y eh, con, e incluye tres estados de México que son Tamaulipas, eh, Nuevo León. Y, Coahuila, y que además, son los tres estados son frontera con Texas, donde justamente se está dando la revolución Shell. Esto hace todo un ecosistema eh, eh, eh, energético complejo, interesante, que tiene oportunidades y redes. Aquí va. Y voy más rápido porque me quedan nada más 12 minutos y me van a callar. Eh, hay varios jugadores. Está, eh, usted sabe que en la Ronda Cero se le dieron campos a Pemex. Aquí están los campos que se le asignaron. Se llaman asignaciones, justamente, ¿no? Eh, que eh, básicamente son concesiones, y son totalmente a discreción del, del, del gobierno, se les puede seguir dando o, se, o los puede perder. Mientras que a la derecha vemos los contratos, que como saben son de todo tipo, licencias eh, de eh, eh, compartir eh, eh, producción o compartir ingresos, que se están licitando en lo que se llaman las, eh, el plan quinquenal de rondas que se anunció, eh, y vean, aquí están los campos y aquí está la zona de eh, Nuevo León, los municipios, para que ustedes vean cómo muchos campos, tanto en tierra como en mar en aguas profundas, están ampliando la cuenca, están ampliando esta territorialidad. Aquí vemos eh, eh, la complejidad del noreste en términos de población, en términos de municipios. Y básicamente lo que les quiero decir, no sé, eh, están con, aquí está la capital de eh, Nuevo León, que es Monterrey, Aquí está Saltillo, la capital de Coahuila, y aquí está la capital de, de Ciudad Victoria, de Tamaulipas. Vean cómo es toda una red conurbada, también ya, en donde la ciudad más importante es, sin duda, eh, Monterrey, es el, el, el, el estado más industrializado del, del país, eh, y que está en disposición de capitalizar esta reforma, pero con, con algunos ríos que voy a mencionar. Aquí resumo básicamente la, toda la narrativa de la competitividad, como ustedes pueden ver, el noreste eh, atrai, eh, ha atraído el 16% de la inversión extranjera directa acumulada de, de 99 a 2015 y la comparo con la Ciudad de México, que ha traído 21. Vean, son realmente dos polos muy claros, el centro y el noreste, como polos de. En el caso del noreste es más manufactura, en el caso de México son servicios. Está clarísimo la división del trabajo, servicios versus, versus manufactura, con la diferencia de que también. En el noreste hay manufactura, sobre todo en Nuevo León, pero también hay industrias extractivas. Y aquí, perdón, yo sé, Coahuila es minero y Tamaulipas es petrolero. Entonces, es, es el clúster minero-petrolero, que yo sé que no quieren que lo mezque, pero así es, eh, eh, en, donde en medio está un centro manufacturero muy importante, que además está, es rico en industrias intensivas en energía, como cemento, vidrio, eh, e industria química, pero que además también le ha apostado por su cercanía con Texas a eh, ser un centro de innovación, lo cual pone en, en, en conflicto la vocación de el, eh, la región, porque existe, y es una de mis tesis, eh, la, la posibilidad de que la industria, el, el sector extractivo sea el, se convierta en el dominante, y entonces la vocación tecnológica que estaba desarrollando en Nuevo León, se neutralice y entonces volvamos a una típica división norte-sur, donde Texas se convierte en el polo de innovación no solamente tecnológica, sino, por ejemplo, de, de medicina, ¿no? Eh, o de, de, de electrónica, por ejemplo. Y eh, el, el, la parte sur del noreste, porque eh, Texas fue par, es parte del noreste también. Históricamente, Texas fue mexicano, lo saben, y fue parte del noreste, ¿no? Eh, y el sur del noreste eh, queda como... Eh, un sector extractivo de maquila y de procesamientos intensivos en mano de obra, vocación que México ha querido dejar desde que firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Además, es una región que tiene una gran conectividad. Vean aquí claramente el corredor. La aduana de Nuevo Laredo es la aduana más importante que hay en el Acuerdo de Libre Comercio. El grueso del comercio pasa por ahí. Y vean también conectividad en términos de conexiones de gas. El noreste también importa mucho gas, eh, debido a que es muy, sumamente barato, eh, debido a la revolución shale. Y eso también pone en jaque el desarrollo de las reservas shale en eh, esta región. Además, la conectividad se va a incrementar. Eh, esto ya es post-reforma. Eh, se privatizó también la infraestructura. Eh, hay inversiones justamente ya de, para crear gasoductos, se están desarrollando, todo esto hasta por mar van a ir, y la idea es conectar el occidente, que no estaba conectado, mediante una red de ductos, todavía se, se, se transporten en garrotanques, lo cual es muy este, obsoleto. Eh, y aquí entramos ya abiertamente a los bloques que se han licitado. Eh, en, eh, hemos tenido dos rondas, como se sabe muy bien, y de las eh, dos rondas ha habido seis licitaciones cuatro en la primera, dos en la segunda, y la tercera se va a abrir en enero de 2018. De esas eh, licitaciones, aquí nomás les muestro lo que ya se licitó en el área del noreste, que son campos de producción, sobre todo de gas, eh, campos de exploración, ¿no? Eh, sobre todo en el área de perdido, en aguas profundas, que como ven, la pongo aquí en el noreste porque está, dando, está prácticamente en la costa de Tamaulipas y todos los servicios de alguna forma se van a proveer aquí, va a impactar toda esta zona, aparte, bueno, obviamente aquí del sur, pero lo que importa es esta región. Eh, aquí está la ronda 2, vean cómo en la 2.2 se listaron nueve áreas en Burgos, eh, y cuatro más en la 2.3, como lo estoy poniendo acá, ¿no? estas son las áreas licitadas, y vean, esto es lo que es eh, la ronda 2.3 que en enero de 2018 eh, eh, se va a saber, y aquí esa va a ser una ronda tan muy importante como fue la 1.4, en donde se van a licitar muchos bloques en el área de perdido y aquí en el sureste. Me da gusto saber que Ecopetrol, lo escuché ayer de su director, tiene ya una inversión en el Golfo de México, del lado americano. Muy interesante porque, como ustedes saben también, en la 1.4, también Pemex licitó, se licitó un campo que le pertenece a Pemex, que es Treón y se licitó para que eh, hubiera una asociación, la reforma permite asociación también con PEMES, con cosas que ustedes ya tienen, con Ecopetrol, pero México está pesando. este Y eh, se ganó con una compañía australiana y se va a desarrollar un campo, que, que además es un campo fronterizo, en donde ya hay un acuerdo con Estados Unidos para que haya una explotación conjunta. Eh, bueno, eh, aquí lo importante es shale. Eh, yo estoy de acuerdo con Antoine en el sentido de que el shale es una industria un poco diferente porque es intensiva en conocimiento, estoy de acuerdo, pero también es intensiva en otro tipo de recursos, como por ejemplo eh, agua, ¿no? porque son recursos críticos para que se puedan fracturar y se pueda producir, y además no solamente agua, sino cómo tratar el agua una vez que se ha fracturado la piedra. Aquí muestro eh, todos eh, los bloques que se van a necesitar estos iban a licitar en la ronda 1.5, estaba anunciada, pero como no había todavía la legislación en materia de protección ambiental, yo, yo ayer escuché que no hay una agencia aquí todavía que, que se encargue muy bien de toda la parte ambiental en la, en la materia energética, a mí que yo se creó es la Agencia de Seguridad Industrial y Energética SEA, y que apenas acaba de publicarse dos meses la reglamentación para el caso de Shale. Y entonces… Te, eh, se suspendió y aparte la caída de los precios del petróleo hicieron que eh, shale fuera poco atractivo porque es más atractivo importarlo pues, a dos dólares el millón de btu definitivamente con conexión pues es más fácil importarlo pero México no tiene suficiente infraestructura para importar todo el petróleo de Estados Unidos además de que temen que un problema de vulnerabilidad y estamos importando petróleo eh, de Perú y de Qatar también eh, vean aquí está lo que corresponde al noreste eh, Aquí están, esto lo hice con eh, municipios en la parte del noreste, y aquí lo que puse yo son presas, y vean cómo muchos de estos recursos de Shell que todavía no se licitan, que se van a licitar probablemente a partir de 2018, quizás, no sé, vean aquí la grande, cómo algunos están en presas vitales, claves, como el cuchillo, que son clave para eh, toda la región, y esto definitivamente va a crear una disputa por agua. O sea, ¿cómo optimizar la recolección de agua? ¿Cómo optimizar el acervo? ¿Cómo canalizarlo en una región que de por sí no hay agua? En donde es agua o para la agricultura, sustentabilidad alimentaria, o es agua para las ciudades, sustentabilidad urbana, o es agua para la explotación de shale. Pero además, con la gravedad de que cualquier accidente que pueda pasar en estos campos, puede contaminar el acervo. Y esto es algo que apenas vamos a empezar, ya, ya está discutiendo, pero que eh, eh, tanto agencias públicas como organizaciones de sociedad civil, académicos, industriales, van a tener de alguna manera u otra que entrarle a este tipo de discusión, en donde a lo mejor, por cuestiones de sustentabilidad y no necesariamente de competitividad, quizás no convenga explotar estos eh, bloques y que convenga que sigamos importando eh, buena parte del shale gas que se da al otro lado de la frontera y que se, se ofrece a precios muy eh, baratos. Eh, por último, porque ya me quedan tres minutitos, vean como aquí estamos, cumplimos el tiempo, eh, por último, quiero este, resaltar algo que todavía consideramos una externalidad, pero que yo creo que cada vez más tiene que estar dentro del sector, que es, y aquí también lo tienen ustedes, ustedes lo saben mejor que nosotros. El problema de la seguridad pública, en donde se desarrolla justamente la industria eh, eh, energética mexicana. Tenemos el problema de robo, escuché que aquí también hay ordeña, eh, por cuestiones creo que de guerrilla, aquí también, ah, perdón, en el caso de México no es tanto eh, guerrilla, sino es eh, crimen organizado, o sea, el Plan Colombia habrá sido un éxito, pero la verdad que pasó, hizo que México empezara a producir heroína y que se volviera un lugar mayor de tránsito para el consumo de Estados Unidos. Así es, somos interdependientes. Alguien habló, la doctora Brigitte Batista, habló de vasos comunicantes, ¿no? Y bueno, pues. Tenemos un base comunicante con Colombia, este, no en Valdes hay el plan de Tuxtla, en el cual ustedes también pertenecen, justamente porque tenemos problemas de seguridad que vienen del sur ¿verdad? y que nos están eh, afectando, como es el crimen organizado. Vean, en la zona to to toda del Golfo, donde está el Shale, y, donde, y mirando aguas profundas, está disputada por el cártel de, del Golfo y el cártel de Juárez, que como todos sabemos, tienen también sus conexiones en eh, Colombia. Y tenemos el problema de la ordeña de ductos que esto sí está obsoleto, ha aumentado en los últimos años y es un problema serio de seguridad porque crea incertidumbres para la inversión del sector. Tradicionalmente eh, eh, el ejército podía resguardar eh, campos de Pemex, pero Pemex era un monopolio público y ahora la gran pregunta que se hace a los inversionistas, ¿quién nos va a proteger eh, si nos secuestran o quién nos va a proteger si nos ordeñan? ¿Quién va a pagar? En principio, si el aceite que se ordeña de los ductos de Pemes, pues lo paga el gobierno, finalmente, pero eh, eh, la empresa que invirtió o el ducto privado nuevo, si lo ordeña, ¿para quién es la pérdida? Pues para el inversionista. Entonces, todo este tipo de preguntas están abiertas, están en el aire, no están resueltas y es parte de la discusión. Y en conclusión, y antes que me quiten el sonido el micrófono, en conclusión, eh, tenemos un problema serio de cómo gobernar la sustentabilidad, esa es la palabra, cómo gobernarla, cómo construirla, cómo, recuerden, sustentabilidad en el sentido de cómo no heredar una sociedad peor, no heredar eh, eh, recursos erosionados, no heredar una sociedad eh, desintegrada, eh, no heredar una sociedad culturalmente golpeada. ¿Cómo Gobernar esta sustentabilidad de recursos críticos, tanto materiales como urbanos y simbólicos, a futuras generaciones. Es un problema de las generaciones presentes, de las generaciones jóvenes sobre todo. Y aquí lo que detecto nada más es una pequeña síntesis, cómo hay tensiones, hay una incapacidad de la autoridad municipal, porque muchas decisiones son a nivel municipal, frente a decisiones federales, mucho de la reforma energética se administra a nivel federal, pero, por ejemplo, permisos de construcción, cambios de uso del suelo, es a nivel municipal. Y hay tensiones también, incluso en algunos municipios, como el que mostré, el de China, eh, donde está Shale y está la presa, eh, donde la tensión es bueno, no te voy a cambiar el uso del suelo, porque aquí hay justamente agua. En fin, ese tipo de eh, problemáticas la estamos ahorita viviendo. Eh, se habla de crear una autoridad regional, no sé si sea lo mejor, no sé cuál sea la experiencia de ustedes, o sea, una autoridad que coordine el municipio con el estado y que sea interfase con la federación yo hablo de una región noreste a lo mejor una autoridad del noreste que puede incluso ser interlocutor frente a texas los counties los condados tejanos de shell que están en la frontera en fin no es parte de la discusión eh, eh, existe la, eh, la posibilidad de eh, incrementar la vulnerabilidad ambiental, social y de seguridad pública, porque ahí donde hay dinero, y lo escuché también ayer, ahí donde hay más dinero hay más crimen, lógico. Haber más dinero, entonces el crimen organizado eh, se va a organizar mejor justamente para capitalizar la situación. Existe el miedo incluso que el crimen organizado blanquee su dinero con, siendo inversionista en la industria, un problema también que no se puede descartar. Y, eh, como les digo, un problema justamente de sustentabilidad y sobre todo también de vocación. México eh, ahora está renegociando su total de libre comercio, lo sabe muy bien. La tiene muy difícil. Eh, eh, México cambió sus reglas para liberar la cancha con Estados Unidos. Y ahora Trump quiere desequilibrarla a favor de Estados Unidos. El argumento simplista de que México ha ganado en el TLC porque tiene un superable de balanza de pagos, dice todo. Entonces, tenemos un, un factor Trump adverso al país que lo quiere condenar todavía a ser un país más maquilador, eh, y en un momento dado en donde la reforma energética también parece ser que refuerce un carácter muy extractivista de la economía, cuando el país ya había planteado, se había planteado dar un paso muy importante en términos de innovación tecnológica y eh, desarrollar cadenas de mucho mayor valor agregado. Existe la posibilidad que este proyecto se cancele y que volvamos a ser de nuevo una, una, una, un país, una región sur, maquiladora, abundante mano de obra, con una oferta de drogas este, barata, y donde el crimen organizado y los muertos por el crimen organizado los ponemos nosotros, mientras que los americanos felices consumiendo sus drogas y divirtiéndose y usando solamente las playas mexicanas para eh, turismo. Bueno, Ahí lo voy a dejar. Muchas gracias. Pues muchas gracias al profesor Isidro Morales por compartir esa perspectiva del sector desde su país, desde México, seguramente de este tema y otros serán analizados, serán discutidos en el panel que comienza a continuación y que será liderado por el doctor Rafael Gers. Doctor Rafael, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Ana. Primero que todo les agradezco que me aguanten un segundo día con esta voz particularmente, eh, yo iba a usar la palabra sensual, pero me queda como mal decirlo yo mismo, lo lo, lo segundo que iba a decir es, eh, creo que las presentaciones que nos dejaron tanto el profesor Haaf como Isidro, nos dejan mucho que pensar. Eh, por un lado sobre el tema de, del éxito, o de los modelos de éxito en el desarrollo y en la creación de riqueza eh, alrededor de temas tan interesantes como el contenido local, o también la importancia de un modelo basado en el llamado shale o no convencionales y el profesor Isidro nos habló mucho de, de ese concepto de sustentabilidad que es gran parte de la discusión hoy en el país y que vamos a retomar en este panel. Eh, yo ahí solamente recuerdo a, a mis hijas que siempre dicen, papá, tú tienes que proteger mi planeta y creo que tienen razón, el planeta que les dejamos es el planeta que será el de, el de ellas. Ayer eh, la doctora María Victoria con toda la razón nos regañó porque la palabra se le dio primero a los caballeros yo no voy a cometer el mismo error eh, para evitar ese regaño eh, y voy a hacer la primera pregunta bajando el tema de la creación de riqueza y de desarrollo a nivel regional. Eh, muchas personas hoy están hablando de que estamos ante un nuevo país, que tenemos que dirigirnos de una manera nueva a las regiones, hacerlo diferente. Pero usted con toda la razón, doctora Vendor, nos ha dicho, si alguien conoce esas regiones somos nosotros, quienes hemos estado allá durante muchos años compartiendo con las comunidades. Entonces, ¿cuál es el papel que hemos jugado en la creación de desarrollo en el pasado? ¿Hemos podido venderlo de manera correcta? ¿Y cuál será ese papel en el futuro de la creación de esa nueva Colombia de las que todos hablan? Bueno, Gracias Rafael. El contexto del regaño es que dijeron que siempre primero por la derecha la presentación y yo dije no siempre primero las damas, entonces ahí ya... Que como siempre primero las damas, aquí estamos listas. Bueno, eh, sí, yo siempre he insistido en, en, en las discusiones que tenemos, que quien permanece más en el territorio y quien está conociéndolo de una manera más clara somos las empresas, permanecemos en el tiempo. Los gobiernos nacionales cambian, cambian de partidos, cambian de sus políticas o sus tendencias, los gobiernos regionales cambian también, las instituciones cambian, pero las empresas siempre quedamos con la población y la comunidad, tratando además de manejar con flexibilidad los cambios de políticas que muchas veces nos llegan. Y en este proceder de la industria, eh, de alguna manera, quiero remontarme a, a historia y entender un poco con conciencia eh, lo, que, lo, que, lo que ha sido este proceso. Eh, definitivamente los países con, con, con, como Colombia, que tenemos... Oro Negro, que nos ha llegado esa bendición, como digo yo, de poder tener este recurso que, que nos puede generar muchísimo y nos ha generado muchísimo a los colombianos, eh, pues llega esto y salimos como países a decir necesito inversión. Necesito inversión porque esplor, explorar requiere fuerza financiera, requiere conocimiento tecnológico, requiere muchas veces invertir y no llegar y no hallar y perder. Eh, entonces, el país, los países, como todos, como escuchamos las rondas de México ahorita, pues abrimos y decimos, bueno, necesito que venga, eh, venga, venga inversión y venga conocimiento. Y así, yo creo que hace unos años, muchos años, vinieron las empresas y contrataron de esa manera al Estado, a decir, usted traiga su tecnología, usted traiga sus expertos, usted traiga su dinero y eh, haga exploración y ayúdenme en esto, y en contraprestación de darle el derecho a eso, pues le damos, eh, tiene que dar regalías y pagar impuestos, por supuesto, y en algunos casos unos X adicionales, como tienen los contratos hoy en día. Y bueno, y las empresas petroleras se dedicaron a hacer lo que sabían hacer, traer tecnología, traer conocimiento, eh, definitivamente traer la inversión que se necesitaba para, para, eh, para hacer exploración, que necesita uno intentar varias veces para saber si hay hoy y es posible de desarrollar. Eh, y ahí nos concentramos, se suponía en ese, en ese esquema que al girar regalías y que pagar impuestos y todo esto, que, obligaciones que tenemos con, con los estados, pues eh, esto iba a generar ese desarrollo en las regiones con buena institucionalidad y gestión de los recursos como tal, y creo que en ese modelo las empresas pues volteamos un poco la espalda y en las regiones en términos de concentrarnos en lo que sabíamos hacer perfectamente. Y este modelo ha ido evolucionando además dentro de un contexto de entorno colombiano, la inseguridad sencillamente, eh, terrorismo, no podíamos ir a los pueblos, las mayas existen por una razón, hoy en día y, y yo cuando, cuando fui nombrada presidente de la compañía hace… Hace, un poco más, hace casi siete años, pues encontré eso, encontré el miedo al salir a los pueblos, el miedo a la inseguridad, teníamos que protegernos en zonas inhóspitas muchas veces, en zonas donde la institucionalidad no llega, y no llega o no llegaba en algunos de, lo, de los casos. Y este fue el contexto donde operamos por muchos años, muchos, muchos años. Eh, afortunadamente, el entorno hemos migrado en términos de seguridad, y al tener seguridad, pues hemos migrado a poder eh, relacionarnos y salir de, de estas mallas, como lo decimos, y poder ir a, a hablar de alguna manera. Como anécdota, hace siete años, cuando yo llegué a la compañía, dije, bueno, listo, vamos a reunirnos con los gobiernos regionales. ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los gobernadores? Vamos a trabajar en conjunto. La primera noticia mala que recibí fue que no me podía reunir con ninguno. Desafortunadamente, en ese momento… Todos estaban investigados o en la cárcel. Unos investigados por corrupción, paramilitarismo y demás, o estaban ya en la cárcel. Eh, Vicky, no tienes con quién reunirte. Esa básicamente fue, la, fue, fue lo que dice, Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo migramos en esto? Eh, difícil poder eh, reunirnos con los gobiernos regionales y, además, totalmente. Eh, como desalineados en lo que queríamos en los desarrollos, tanto las juntas de acción comunal o la comunidad, como los gobiernos regionales, como la empresa, como el gobierno nacional, definitivamente una desalineación total, que es lo que intentamos todo el día en nuestro diario vivir, tratar de alinear y entendernos todos. Dentro de este contexto fue pasando el tiempo y por supuesto hoy el entorno de seguridad, el entorno de poder entendernos más, de poder estar en los pueblos, de poder, como digo yo, tomarnos en tintico en la plaza del pueblo eh, y entender cuál es lo que siente el ciudadano, porque además decimos comunidades y tratamos de poner comunidades, regiones y territorios en una sola bolsa, y cuando hablamos de eso estamos hablando de diferentes regiones, diferentes territorios, diferentes situaciones, y por supuesto cuando hablamos de comunidades hablamos de diferentes sentires que hay en la población, desde, desde, desde el sentir de la población del que quiere aprovecharse de la situación del dinero, hasta el sentir de la población súper agradecida de ver todo lo que está llegando con, con, con, el, con el dinero del petróleo, sin duda alguna. Entonces, recordando esa conciencia, y hoy en día cuando me dice si hemos comunicado bien lo que dijimos o no dijimos o lo que hicimos, pues no hemos sido remalos comunicadores. esa no era nuestro skit fundamental, eso es lo que vi. Pudimos sacar buena eh, buena producción de petróleo al país, hemos visto las cifras, cómo se pudo desarrollar, cómo se crearon diferentes fondos de ahorro y demás, que se podía haber hecho mejor muchísimo más esos ahorros de, de, la, de las bonanzas y demás que hemos tenido en los diferentes periodos, por supuesto que pudimos haber gestionado mejor los recursos, por supuesto, y que si las empresas hubiéramos podido hacer una mejor labor en los, en los pueblos con los esquemas de seguridad, por supuesto. ¿Para dónde va este relacionamiento y a dónde lo queremos llevar? Eh, primero en términos de generar o gerenciar esa sostenibilidad, sustentabilidad. Yo eh, preparándome para, para este panel eh, estuve viendo varios estudios de Desarrollo, uno de ellos hechos por el doctor Mauricio Cárdenas sobre Casanare, donde operamos nosotros y definitivamente eh, estudios que me revisan situaciones desde los 80 a los 2000, del 2000 al 2007 y sin duda alguna todos los datos, salud, Ayer decíamos que la salud de los departamentos petroleros no era la mejor, la salud del departamento de Casanare en términos de resultados, nutrición, enfermedades que no se dan, es de las mejores del país. En términos de ingreso per cápita es de las mejores del país, en un promedio mayor. Claro que fluctúa mucho y cuando veo esas gráficas digo, ¿dónde está la sostenibilidad de este, de este esquema que generamos? Sé ¿A dónde podríamos ir nosotros? Primero, a trabajar con roles claros una de las cosas que también que me ha pasado es llegar a de pronto a reunirme con, ya después me pude reunir con otros gobernantes regionales, sin duda alguna, esto cambió en el periodo de los siete años, y llegar alguna vez a alguna gobernación y decirme, ¿usted por qué no se dedica a hacer carreteras, puentes y demás? Y yo me dedico como a, a la filantropía de los pueblos. Esos roles de quién debe construir, quién debe hacer, dónde están los recursos, cómo debemos invertirlos, luego viene el cambio de regalías, gobierno central, eh, todo lo, lo que tienen que hacer las regiones que no estaban acostumbradas a gestionar proyectos a nivel nacional, les pusimos asesores, tratamos de ayudar todo este esquema para poder llegar a, a, a que les asignen recursos de, de, de las regalías a los, a los departamentos. Pero por el otro lado, también entendiendo no solo la relación entre gobiernos nacionales y regionales, sino la relación entre las regiones que reciben y las zonas de influencia. Cuando hablamos zonas de influencia, realmente no les llega nada de las regalías, y esto fue otra experiencia que tuve en mi llegada, me reuní con varios líderes comunales, más de 45 líderes de todas las zonas donde nosotros teníamos operación directa, y la, bueno, la cantidad de necesidades sin duda alguna que hay en nuestra población, y en ese momento me encontré y decía oiga, pero estos proyectos pueden salir de regalías, y lo que me decían en términos generales en ese momento es, nosotros no vemos un peso regalías acá, eso queda en, en, en, en Yopal, la, capa, la capital de Casanare, eso queda a nivel central, pero en la zona de influencia, en las veredas donde nosotros llegamos, no llega. Llega solo la empresa, la institucionalidad no. Estamos siendo siempre puentes de tratar de institucionalidad. Entonces, concluyendo, debemos tener muy claro los roles y las realidades y la conciencia. A veces nos perdemos en las cifras, nos perdemos en datos, nos perdemos en la generalización. Tenemos que entender más. Trabajar cada uno de nuestro, nuestro rol lo mejor que posible que podemos, poder definitivamente tener un foco, un frente de desarrollo común en las regiones para poder entre todos saber qué ponemos y cómo desarrollamos eso. Y cómo de una mejor manera usamos esa riqueza o esa bendición que digo yo que es el oro negro. Muchas veces llega uno a regiones como el Casanare, ve uno obviamente estos desarrollos, obviamente estas ciudades, y estos pueblos tan lindos que se han creado, y con gente definitivamente con unas capacidades excelentes. Y va uno a pueblos, visitar Chocó en Colombia, visitar donde no hay una equión, donde no hay una petrolera, allá puede haber otro tipo de cosas, pero poder tener ese dólar que invertimos en petróleo para beneficiar a la mayor cantidad de gente, y tener la oportunidad cuando recibo tantas necesidades de la población colombiana de decir sí podemos hacerlo, ojalá existiéramos más, ojalá pudiéramos generar más riqueza, como lo dijo ayer el ministro Cárdenas, yo recibí un mensaje muy claro, no me bajen la producción, sino Colombia no es viable para nosotros, tenemos problemas en las finanzas viables, hay que producir por los colombianos, hay que producir por las regiones, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo responsablemente, lo podemos hacer bien, tenemos que entendernos, comunicarnos y por qué no mejorar nuestros comportamientos todos. Yo no sé si el tema de esa discusión desarrollo, petróleo, agua, sí, agua, no, todo esto en que estamos es un tema realmente de economía plata y, y, y ver qué tenemos, o un tema de comportamiento de todos los actores, de cómo nos comportamos y cómo realmente podemos pensar en un mismo objetivo de desarrollo como lo tenemos y trabajar por ello con nuestros roles claros y, y haciendo el mejor uso y la gestión de los recursos que nos genera esta bendición que tiene este país. Muchas gracias, María Victoria. Creo que ese último mensaje es muy importante, este como se llama trabajando juntos por un mejor futuro, y tal vez eso requiere un análisis de cómo debemos comportarnos todos de manera distinta para trabajar en ese sentido conjuntamente. Damaris, en el caso tuyo no solo eres dama, sino representante de Casanare. entonces La pregunta clave aquí es si las cifras, las cifras en blanco y negro demuestran que el sector ha apoyado el desarrollo regional, el estudio de Mauricio Cárdenas en Casanare, eh, lo que ayer el desarrolló presentó, lo que la ACP trabajó mostrando que los municipios petroleros tienen mejor calidad de vida que los no petroleros. ¿Por qué en Casanare esa discusión se está llevando a cabo distinta? ¿Por qué ese cuestionamiento de si esta industria verdad aporta o no al desarrollo del departamento y de los municipios en ese lindo lugar de este país? Bueno, Buenos días. Eh, el por qué pues hasta yo tampoco ni sé, porque realmente somos conscientes de que la industria petrolera ha generado mucho desarrollo en el Casanare y que ha aportado bastante eh, a, la, a la creación, a, a, al, al, al mismo a todo lo que tiene que ver con temas de saneamiento básico, con bueno cultura, con todo el tema y pues ahorita pues lo que decía la doctora, a veces de pronto falta de gobernabilidad y falta de conocimiento a las comunidades de lo que, está, de lo que realmente sucede con la industria petrolera. Realmente eh, las comunidades que son las que hoy en día se están pronunciando y, y, y no son malas las comunidades, doctora, lo malo es cuando cuando realmente estos temas como agua, petróleo, se polarizan, ¿no? Se, y los coge un sector o unas personas que no tienen nada que ver con el, con, con el desarrollo de una región y no les importa, no, no, no son responsables con lo que están planteando y no ven que realmente una región como el Casanare, que es una región totalmente petrolera, que ha vivido con la industria y para la industria que la gente se ha capacitado y que hoy en día hay más de 15 mil personas que si se retirara la industria quedarían realmente eh, totalmente desprotegidas, entonces no entiendo realmente la posición de, de algunos sectores de, de, de sacar la industria y de tomar una decisión tan, tan radical como, como ir en contra de la industria petrolera. Yo sí quería decir algo, si bien es cierto que la industria petrolera ha generado algunas falencias y, y, y han habido algunas situaciones no favorables en las regiones, también es cierto que todo lo que el ser humano haga genera unas afectaciones sociales y ambientales. Yo este es un llamado que le hago a la industria petrolera, no nos caímos y nos quedamos en el suelo, sino que levantémonos y seamos propositivos y miremos de qué manera podemos entrar a estas regiones, de qué manera podemos solucionar lo que un día eh, de pronto no tomamos tan en cuenta y, y lo consideramos un poquito válido y hoy en día se le está convirtiendo en la piedra en el zapato a más de una operadora que está en el departamento del Casanare. Y yo creo que por todos lados es así, porque la problemática social, yo eh, escuchando ayer y escuchándolo hoy, el tema es economía. Todo el mundo es consciente de que la economía viene del petróleo, ¿sí? en departamentos como Casanare, voy a hablar de Casanare porque no tengo autoridad para hablar de otros departamentos, pues la industria ha sido la que ha reactivado la economía, la industria ha sido la que le ha aportado al desarrollo. Entonces yo estoy muy segura que realmente estas personas que abanderan estos temas o, o, o, o estas situaciones no están ni siquiera conscientes de lo que están haciendo porque realmente como llamamos en el llano nos meteríamos un tiro al pie, ¿no? O sea, estaríamos hablando de, de economía, pero realmente no hay otro sector en el el Casanare que sustituya a la industria petrolera en el momento, ¿no? Casanare puede ser proyectado a tener una economía sostenible, aprovechando los recursos de la industria para fortalecer otros sectores como es la ganadería, la agricultura, la piscicultura, pero en este momento, doctor... Casanare no está preparado para el retiro de la industria y vuelvo y se lo digo yo tampoco ni siquiera sé por qué por eso hoy en día Casanare somos más se ha, se ha venido concientizando la ciudadanía de que somos malos que queremos el desarrollo, de que somos más los que queremos estar en un punto de equilibrio donde todos los sectores puedan estar articulados y trabajar de la mano ¿por qué sacar un sector para que viva otro? si realmente lo que queremos es reactivar la economía de nuestro departamento, si habla de, de economía por todos los lados, se, ama, se habla que la industria ha caído, se habla que, que, que si se va a la industria, entonces por qué sacarlo, aprovechar esos recursos tan bonitos que Dios nos ha regalado para fortalecernos y así mismo casanar dentro de unos 12, 15 años, porque esto no es algo inmediato, se proyecta tener un desarrollo sostenible, yo sí le digo bienvenida eh, la industria con responsabilidad social y ambiental, sí porque aquí no, no es entremos y hagamos lo que queramos sino entremos y hagamos las cosas bien, las cosas Hoy en, en este momento está a punto de que la industria tome una, una decisión y se, se ponga frente a las comunidades a corregir lo que, lo que no, lo que está mal hecho. Otra cosa, si habla de regalías, yo no, no tengo por qué hablar de regalías, es un tema que no es mi competencia, pero yo también creo algo, yo voy a decir algo. No, no las regalías, llegaron las regalías a un departamento con el casanare, pues tampoco sería la solución definitiva de la problemática social y ambiental, porque realmente las problemáticas sociales y ambientales se solucionan allá con medidas, con responsabilidad social, pero no porque lleguen las regalías, sí mitigarían los impactos de desempleo y sí mitigarían otras cosas, pero tampoco sería la solución definitiva. Si, si a un departamento con el casanare vuelven las regalías, claro, bienvenida y ojalá se si aprovechen de la mejor manera para que esto estos impactos, esta economía que hoy está viviendo el departamento de Casanares realmente se reactive. Entonces, de, de esta misma manera, doctor, yo, yo digo que, que no, es, no es malo lo que está lo que se está viviendo por la industria, sino de pronto que la industria no se ha no sea pronunciado de la mejor manera y ha dicho: Venga, yo estoy haciendo esto, voy a corregirlo, fallen esto, lo vamos a hacer. Y, y yo creo que bienvenida a la industria con responsabilidad social y ambiental. Muchas gracias, Damaris. Antes de volver al tema regional, yo quiero subirle un poquito al tema macroeconómico que Antoine mencionó. Hernando José, cuando tú y yo éramos jóvenes, y con la injusticia de la vida, tú sigues siendo joven y yo soy calvo, eh, comenzó el boom de Cusiana y Cupiagua. Y me acuerdo que nosotros trabajábamos en el fondo de estabilización, en el ahorro, que vamos a hacer como Noruega, que no vamos a gastar los recursos indebidamente. ¿Qué falló, Hernando José? Que no continuamos en el gobierno tuyo, no mentira. Eh, gracias, Rafael. Esa es una pregunta bien interesante. Yo creo que eso es algo que nos, nos tenemos que preguntar, no solo como los que hemos pasado por el gobierno, sino también toda la sociedad como un todo, incluyendo la, la industria petrolera. Y es que infortunadamente si bien lo que pensamos es que a hacer como Noruega y se creó el fondo efectivamente, etc., el día a día las necesidades fiscales hacía que era más fácil echarle las manos a esos recursos que se estaban tratando de ahorrar inicialmente y más difícil hacer unas reformas tributarias. Entonces, eh, eso eh, ha llevado a que sea más… Eh, Menos difícil desde el punto de vista político, menos difícil de, de, de hacer eh, un proceso, digamos, serio en esa materia que obligue a que los recursos, que, la, que, que las utilidades del petróleo, que los recursos públicos que llegan por producto de la industria petrolera realmente se destinen es a generar capital de largo plazo, o sea, que es lo que uno quisiera, y no simplemente a pagar. Eh, gastos de funcionamiento, gastos recurrentes. Yo creo que ahí falló indudablemente ese punto eh, fundamental y era eh, las necesidades tributarias, eran más sencillos eh, satisfacerlas con estos recursos que estaban allá a la mano y no simplemente generando, digamos, obligando a que estos recursos se destinaran solamente a cierto tipo de actividades. Por otra parte también, y estaba pensando precisamente anoche cuando estábamos estaba preparando este este panel decía bueno cuando quisimos cuando quisimos darle una destinar estos recursos digamos a todo el país a generar capital la verdad que dejamos las dejamos los recursos en manos de los contratistas de las regiones e infortunadamente esos contratistas de las regiones dentro del el infortunado Forma en que estamos haciendo ahora política pues básicamente se le deben es a los políticos regionales entonces tenemos unos temas digamos de, de corrupción muy complicados que nadie ha querido metersele de verdad o sea la reforma política eh, realmente tener unos partidos fuertes organizados etcétera no tenemos a unos señores feudales en todo el país que, eh, que buscan la manera de de armar sus empresas políticas, e infortunadamente, digamos, muchas, muchos sectores, muchas, eh, le, hacen, le han hecho el juego. Entonces, evidentemente, ahí tenemos un problema que tenemos que, que resolver, porque si realmente estamos, si no resolvemos esos problemas, estamos condenados a repetirlos, ¿sí? Y ahora que de nuevo estamos teniendo un segundo aire en la industria, etcétera, pues eh, cuando escuchaba a, Dam, a Damaris, dice, Dam, Damaris, escuchaba a Damaris decía, sí, tiene toda la razón, o sea, las regalías llegaron al Casanare, pero no le llegaron al grueso de, las, de la gente, ¿sí? al grueso de las regiones que la necesitaban, entonces evidentemente ahí hay algo que, estamos, que no estábamos estructurando, de eso nunca se quejaron los políticos… sí Sí, pero, pero la gente realmente… y vamos y a reconocer, salimos muy maltrechos de todo este proceso, la licencia social de, de la industria petrolera quedó muy maltrecha y, ten, y cómo reganarla, entonces eh, yo creo que tenemos que ser autocríticos y en ese sentido también un mensaje es, esto no es solo un problema del gobierno, esto es un problema de toda la sociedad y si la industria petrolera no se le mete duro a decir oiga no no podemos cometer los mismos errores, mi función, o sea cuando se habla de, de clarificar roles, eso está bien, pero infortunadamente parte del rol de la industria petrolera va a tener que ser también en vigilar que esos recursos se gasten bien en la comunidad, porque si no eso se le devuelve a la industria petrolera, como lo hemos visto, y vienen toda suerte de oportunistas, como tú mencionabas, a capitalizar ese, ese tipo de problemas. Entonces, indudablemente, yo creo que temas, por ejemplo, complicados, complejos para la industria petrolera, pero que pudiera hacer pensar en temas de, de, de, de, de obras por regalías. O sea, que ustedes pudieran directamente decir, listo queremos llegarle directamente a la gente que, donde necesitamos validar nuestra licencia social y necesitamos construir con ellos, porque es que tenemos que pensar también que la industria está hoy, pero mañana pues sí, se agota el recurso y ya no, ya no va a estar, entonces… La, el, el enfoque que tenemos que tener es, mire, esos 15.000 empleos que está generando la industria petrolera en Casanare, de pronto dentro de 20 años ya no va a haber el recurso y necesitamos que esos 15 mil empleos se hayan generado, no 15 mil, probablemente 50.000 empleos en algo que sí sea sostenible en el tiempo en el Casanare. Entonces, tenemos que pensar también en, en, que, en, que, en que la industria tiene, digamos, para poderse mantener, para poder tener la legitimidad, en, en donde está trabajando, necesita también empezar a pensar en cómo desarrollo un, unas, un, una, una economía sostenible, que sea incluyente y que preserve ese capital natural que tienen los el resto del capital natural que tiene esa región y, en, y eso es lo que nosotros llamamos crecimiento verde y en eso pues la industria creo que tiene un papel fundamental en este momento, si además desea que poder tener la viabilidad y la licencia social para seguir operando en muchas regiones del país. Perfecto, ya ártica regresamos al tema de crecimiento verde contigo, pero antes María Victoria, entonces tiene razón de que a pesar de esa claridad de los roles, la industria tiene que jugar un papel más proactivo en la vigilancia o hasta en la ejecución de los recursos que provee obras por regalías como obras por impuestos, por ejemplo? Sí, no, no solo queda en la vigilancia, porque parte de los programas que hicimos en su época, en su época fue generar vedurías, inclusive enseñarle a los diferentes entes regionales y de la sociedad a que hicieran veedurías sobre los recursos, pero claramente eso no fue suficiente, sin duda alguna. Entonces, tampoco es que hubiéramos estado solo perforando o haciendo nuestra labor de desarrollo, porque también… Eh, eh, pusimos unos programas de acuerdo a las necesidades que nosotros veíamos, cosas como vivienda digna, porque lo primero que nos dimos cuenta es que las casas no tenían baño, no tenían sus cocinas o demás, o piso de de, de, de, de tierra, como usaban, usaban vivir en, en el llano, en algunas regiones inclusive, y entonces programas de vivienda digna y más de 4.000 familias beneficiadas de esto. Luego entonces empezamos a ver el tema lo, de, del tema de generar una sostenibilidad porque los empleos que nosotros generábamos no iban a estar ahí toda, toda la vida y entonces vienen plenas de emprendimiento donde generan más de 400 empleos en temas de emprendimiento, lo han hecho muy bien, el, el tema de asesoría en la ganadería, la eficiencia como tal y, y sabiendo que el, el el contrato laboral petrolero es además corto, es por actividades, además se rotan en las comunidades, hay un tema de capacidades porque nosotros contratamos a alguien que, que puede estar 40 días, 3 meses y tienen rotación y turnos y los salarios petroleros eh, pues también dañan la curva salarial de Colombia, inclusive de las regiones, porque son mucho más altos por su temporalidad como tal. Esto genera unas cosas que hay que administrarlas porque lo que no queremos es gente que vaya a trabajar, las petroleras gane mucha plata y no lo invierta en su sostenibilidad, es la oportunidad de invertir en, muchas veces que yo hablo con los empleados, cuántas vaquitas ha comprado, cómo está su finca, más que preguntarle cómo está su trabajo en la petrolera, pero otros los gastamos en trago y en cosas que no debe ser, entonces hasta cuidar eso, la petrolera debe estar ahí sin duda alguna, debe crear esos lazos comunicantes, Debemos, pero también no podemos recibir todos los males de, de una gestión global de, de, de esto, de la, del petróleo, de la riqueza, eh, todos tenemos que reconocer que lo podemos hacer mejor, sin duda alguna, que esos vasos comunicantes, como hemos hablado, de esas conexiones tienen que existir, que cada uno tenemos que poner y desarrollar con un frente común, lo que queremos en cada una de las regiones de acuerdo a sus características. Solo para cerrarte te cuento también cosas que nos pasan. En términos de ese foco de frente común, nosotros entonces tenemos varias reuniones, el gobernador, o el alcalde, las juntas de acción comunal, la misma comunidad y demás. Donde tú vayas hay miles de necesidades. Eh, si todos nos pusiéramos de acuerdo por decirte en un programa, yo te dije varias de las cosas que hacemos, pero no eran los frentes del gobierno regional, eso es lo que yo me di cuenta, ¿Qué frentes debemos tener en común, entonces vamos a mejorar la educación del casanare y hasta que no la tengamos en tanto, tanto. vamos a mejorar el tema de ganadería y y que todos estemos de acuerdo, pero hoy en día vamos a la gobernación, nos piden una cosa, las juntas nos piden otra cosa, las madres de, la, de familia nos piden otra, nos piden otra, y casi que tratamos de dividir todos los recursos, y la otra es la consolidación de recursos. Cuando hay recursos, el caso de inversión social nuestra, eh, eh, son divididos por vereda, entonces si tú tienes unos recursos grandes para invertir, hacer un desarrollo, como no hay acuerdo entre… entre el entre las veredas, entre los beneficiarios de los programas que hacemos, entonces la mejor opción es dividir y eso nos desquebraja para poder hacer grandes proyectos. Foco, roles pero focos donde todos nos encarguemos cuál es la prioridad en cualquiera de las regiones, cómo vamos a trabajarles todos. Y en Colombia ha habido ejemplos que funcionan sin duda alguna en eso. Y la gestión de los recursos, excelente la oportunidad de poder hacer Hoy en día hay una regulación de la SOMAC que nos está dando la oportunidad, ojalá con toda la reglamentación que salga, de poder hacer pagar impuestos de renta con obras. Perfecto. Eso sería maravilloso, la gestión de los recursos, siempre hemos dicho, venga, hay una expertise que nosotros tenemos, que somos buenos manejadores de proyectos. Esa expertise de la empresa en la región la debemos aprovechar muchísimo más. Perfecto. Voy a dejar mi ascendencia alemana de lado y voy a desordenar el panel. Eh, antes de volver al tema regional y casanare de amaris voy a darle la palabra momentico a nuestros invitados internacionales con unas preguntas un poquito distintas que han llegado del público i to bueno, start with you uh, antoine with one particular question people are asking you compared the two local content regulations and spoke about how successful it was in norway and how unsuccessful it was in brazil what was it that made it different number one and number two should local content be regulated, or should it be left to the initiative of the actual suppliers? Question from the public. So um, thanks very much for the question, it's a, it's a great question. Uh, I think the issue has to do uh, with a number of things. Uh, in the case of Norway, the success uh, of uh, local content regulations had to do with the fact that Norway was uniquely well. Um, position to take advantage of the of the oil boom in the north sea uh, it had a very vibrant uh, shipping culture shipping industry and it was able to leverage uh, the skills and the, the knowledge uh, it had in that field uh, to uh, uh, and put it to use in the in the off offshore platform um, field and uh, apply it to the oil industry uh, not all countries have this kind of uh, industrial background In the case of Brazil, I think the, the key problem was uh, excessive um, uh, stringency, lack of flexibility. Uh, requirements that applied in a very, very uh, uh, rigid fashion to every aspect of the supply chain and the um, inability of companies to kind of average their performance across the supply chain uh, or to obtain some kind of flexibility in the implementation of policies. Uh, that has been very detrimental to the development of the projects it also has encouraged uh, i think corruption to some degree because it has created captive markets for uh, industries that sometimes were not very performing well performing industries uh, companies that were fronts for uh, that were vehicles for moving money around uh, and did not really enhance the uh, competitiveness of the projects they were contributing to so i think you know flexibility is a key aspect uh, You know, I, I just wanted to add one thing which strikes me in the, in the discussion we have now and we, we had yesterday uh, about corruption and the problems with uh, uh, making sure that the communities get the money that's uh, allocated to them and so on. And what strikes me is that uh, a lot of those problems uh, are rooted in the opacity of the industry, in the lack of transparency. Uh, for, for many years, the oil industry was, was remarkably opaque and uh, various stakeholders had very limited knowledge of what the other stakeholders were doing. And I think that's changing dramatically uh, with the revolution of in, uh, in, in the social media uh, and the age of information. And I think that we really change the dynamics uh, in, in industry and really empower communities to monitor what's being done with the money and empower companies to make sure that the money they, they contribute uh, goes in the right place and it will help also keep uh, uh, elected officials and all responsible and accountable to the public. So I think there's tremendous changes and I, I see those changes in many ways. It's not just in, in, in this sense of accountability, it's also in the way the company functions, it's in the transparency of the market that we're getting through new uh, types of data, uh, but that's really, I think, a, a revolution. Thank you, but one question for you. If shale uh, is so positive for the regions, as you pointed it out, and environmental concerns, shouldn't be that one. Why is the state in which you live uh, prohibiting shale, uh, per se? Should you yeah. move to Texas, Antoine? <laughs> so, in, in the States, uh, first of all, uh, I think this was uh, mentioned yesterday. There, there's reasons why the shale revolution happened in the, in the US and not elsewhere. Uh, everybody knew about the shale resource for a long time, but it was deemed to be uneconomical. But the U.S. was uniquely placed to really uh, make inroads in that field, partly because of the, uh, the subsoil property rights, which uh, you know, the, the subsoil resources belong to the typically landowners or, or private people. So they stand to benefit from the development of the shale industry, which is not the case in places like France or, or Europe, where if you have a farm and you have shale on, on your farm, it's, uh, it's not really good news. Uh, so the states in, in the U.S. that have welcomed shale Uh, have been the, the states that we're struggling the most. Uh, aside from Texas, which is an old state by, by history, by culture. But Pennsylvania, Ohio, uh, those states were on the, on the verge of bankruptcy, uh, were really uh, uh, struggling dramatically. And for them, uh, share has been a godsend and there's been very strong public support. There's been pockets of opposition here and there, but by and large there's been very strong support. The, U the state of New York has a, obviously a vibrant uh, uh, banking industry, has Wall Street, has a huge tax revenue from that. Uh, it also has a very much more uh, vibrant farming sector than, than uh, Ohio, Pennsylvania. So for them, she was not so, so, so much of a necessity. Okay. Isidro, eh, yo quisiera volver a retomar el, el concepto de sostenibilidad, como lo llamaste tú, sostenibilidad, como lo llamamos nosotros. Y hacerte la pregunta, en el noreste mexicano, eh, que parece ser una nueva fuente, una nueva frontera de desarrollo alrededor de de la industria en general, pero particularmente de los yacimientos no convencionales, ¿cómo se está llevando a cabo esa discusión entre la comunidad, por un lado, las empresas, por el otro, y las autoridades, bien sean nacionales o locales? Gracias, Rafael, por esta excelente pregunta. Eh, yo creo que la discusión en este momento es más bien a nivel federal, eh, porque eh, toda la reforma se hizo en el Congreso Federal, eh, apenas está bajando a la región, apenas está bajando a nivel de los estados. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque, eh, eh, por ejemplo, la ley de, de transición energética, eh, que fue bastante controvertida y que incluso tuvo oposición de los grupos industriales de Monterrey, porque esta ley obliga a eh, los generadores de electricidad, tanto públicas como privadas, a eh, consumir energía verde, como le llaman, y eh, hasta hace poco, hasta antes de esa ley, el gas natural se entendía como una energía limpia. El gobierno mexicano eh, planteó que el gas natural es el, el combustible de transición y que tiene menos emisiones, tiene emisiones pero menos, y por tanto era limpia. Bueno, esa ley planteó que no, que el gas natural como tiene molécula de carbón, no es limpia. A no ser que eh, haya secuestro de carbón, que todo sigue siendo muy caro. Toda la discusión de ayer. Entonces, el hecho de que se haya sacado el gas natural como energía limpia molestó mucho a sectores industriales que trabajan en, en industrias intensivas de energía, eh, como vidrio, cemento, etcétera, ¿no? y eh, hicieron presión, cabildearon mucho para eh, bloquear esa ley, que finalmente se logró. Entonces, la discusión de, sobre sustentabilidad, eh, sobre bonos este, verdes, que le llaman los créditos verdes, eh, eso se da a nivel de la federación, del Congreso, eh, a nivel de ONGs que están eh, viendo todo todo el país y todavía no llega a, a nivel local. Sin embargo, va a llegar, porque la discusión que yo estoy este, escuchando ya se empieza a eh, oír. Por ejemplo, la reforma energética plantea que eh, los eh, municipios donde eh, haya yacimientos no convencionales o incluso donde pasen este, eh, ductos, eh, pueden recibir parte de la renta, lo que ustedes llaman creo que regalías, ¿no? pueden recibir parte de la renta. No solamente eso, la reforma energética también plantea de que los eh, propietarios de terrenos, en un momento dado que tengan shale, eh, pueden rentar este, el acceso, por ejemplo, eh, para explotar el pozo. El pozo es de la nación, como, como aquí en Colombia. Pero una vez que se explota, obviamente ya o depende del contrato, pues es eh, privado o, o se tiene que llevar como por un exportador. Pero… El propietario de los eh, terrenos, por donde pasa los ductos o donde se puede incluso hacer una explotación tipo Shell, puede obtener también ganancias. O sea, eso nadie lo ha tocado a nivel local. Lo digo porque yo he hecho trabajo de campo ahí y todavía no, no, no, no se plantea. Ahora, aquí el punto que yo he escuchado mucho son las famosas consultas populares. Eso no existe en México. O sea, en México no, eh, para obtener un, eh, para licitar, para participar en una licitación no se necesita hacer una consulta popular, pero sí se necesita hacer una eh, un, eh, evaluación de impacto social, así se llama. Pero se menciona la ley, pero no hay la metodología de cómo hacerlo. Entonces, ahora sucede que, haciendo la investigación, bueno, ahí en el noreste, que eh, hay muchas consultoras que están haciendo la evaluación de impacto social, pero con metodologías propias. Entonces, no hay una metodología, digamos, eh, volvemos al día, la transparente, consensuada, a partir del cual eh, se pueda saber si el impacto social es negativo o positivo, y igual con el impacto ambiental, también hay que hacer eh, una, eh, una evaluación de impacto ambiental y no hay metodología. Entonces, eh, la discusión apenas… o sea, Comienza. ya existe a nivel teórico, digamos, a nivel, eh, a, a nivel político en la federación, pero está bajando apenas al noreste y va a bajar fuerte, porque eh, justamente cuando se tenga que hacer las, eh, las evaluaciones de impacto social ambiental y cuando surja, eso sí ya existe, el problema del agua, ahí sí hay un problema serio, porque eh, el noreste quería traer agua del, del sureste ¿no? y se, se cerró el proyecto porque estaba, era muy costoso, y entonces ahí se planteó justamente, pero a ver, al mismo tiempo estás visitando eh, eh, alrededor de presas, ahí sí ya hay un debate sobre recursos críticos, como yo, como yo le llamo, como el agua. Y es agua o para agricultura, agua para la ciudad o agua para la industria. Perfecto, Isidro, yo te, te, con todo el respeto que como latinoamericanos te mereces, te voy a hacer dos pequeñas correcciones de apreciación que creo que son importantes. La primera es que tú mencionaste que en Colombia no existe una agencia o una autoridad ambiental. No, no es verdad, digamos, en Colombia tenemos la que se llama Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental, que tiene por áreas responsabilidades y en el sector de hidrocarburos es muy fuerte. Y segundo, tenemos una reglamentación ambiental para la exploración en yacimientos no convencionales bastante avanzada, eh, más aún considerada tal vez la más fuerte en términos regulatorios para no convencionales. Y lo segundo que te quería, ahí no corregir, no comentar, las consultas populares no son un requerimiento exante. Son algo que se está dando en el proceso porque es una forma de democracia directa que existe en la constitución política, pero no es un requerimiento para el proceso de licenciamiento ambiental. Simplemente te quería dejar esas dos inquietudes. Una aclaración nada más ahí, o sea, no, yo lo dije, o sea, escuché ayer, o sea, no, me, de yo acuerdo, desconozco no, lo que pasa, no, estoy, estoy aprendiendo no, no, era, no era corregirte a ti, sino sí, simplemente no. porque no quería dejar eso, eh, más aún me escribieron a Rafael, por favor, explícale a Isidro eso para que no quede la claro, sensación pero, en el. En la, pero la, hubo en alguien la, que dijo eso, que no había todavía una. No, lo que una, sí hay, lo que sí hay, y, y ahí viene la pregunta a Hernando José, lo que sí hay es una discusión si la eh, autoridad en general está lo suficientemente preparada. Okay para esta nueva etapa. Y ahí viene la pregunta, Hernando José, eh, crecimiento verde, eh, eh, es, es todo un vínculo alrededor de crear unos eh, mecanismos, unas instituciones, pero obviamente una, unas empresas que puedan contribuir a eso que llamamos desarrollo sostenible. ¿Estamos preparados a nivel institucional, normativo, regulatorio para eso? ¿Qué dice la misión? diría que infortunadamente estamos preparados a nivel normativo y regulatorio, pero no estamos preparados desde el punto de vista institucional. Yo siempre lo he dicho en todos los escenarios y no solo referido a esto, sino en general, es que el tema de coordinación al interior del gobierno es uno de los temas más diabólicos que uno puede encontrar, y no solamente aquí en Colombia, sino en muchos países. Entonces, el problema es que no hay mecanismos, ahí sí, claros y transparentes de coordinación al interior, por ejemplo, de los diferentes ministerios. Entonces, lograr una coordinación entre el Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Minas, es una tragedia, se vuelve un tema de guerra campal y que nadie cede. Entonces no hay mecanismos de solución de conflictos al interior del gobierno y eso hay que crearlos. En algunos casos los coreanos tienen alguna instancia donde el primer ministro se sienta en un salón con los dos ministros que están peleando, con un escribiente y no más, y no salen del salón hasta que no se pongan de acuerdo, ah, sin asesores, porque los asesores nunca dejan poner de acuerdo a los ministros. No, esto es una de las cosas sin non y lo he vivido en carne propia, porque he sido asesor y he sido también director de planeación y he vivido la, la, el asunto de y como dos asesor meses. no dejado tomar decisiones. Obviamente, Obvio. sí, porque yo quería ganar el punto. Entonces, si no hay unos mecanismos claros para, para, para resolver esos problemas, pues se vuelve muy difícil de generar política. Indudablemente, Planeación Nacional tenía esa, esa función, ¿sí? de tratar de, de ser, digamos, el puente a través de los compes, a través de llevar los temas al Consejo de Ministros. Pero, infortunadamente, y lo digo eh, en los últimos, no esos los últimos ocho años, de los últimos 16 años, esa figura de Planeación se debilitó en favor de los grandes, altos consejeros, no que no tenían sino uno o dos as, eh, asistentes, muchachos que les ayudan allá en Palacio, y eso no es suficiente para resolver los problemas. Entonces yo creo que en ese sentido la eso, parte… Eso excluye a altos consejeros para la seguridad, eso no está incluido en tu… ¿no? Eh, está, Por favor. Todos están incluidos aquí. No, allí. no, eh, pero... doctor Llorea no está incluido. Todo... No, no, está, es... no, yo mejor dicho, una cosa es tener un alto consejero que esté hablándole al oído al presidente para las cosas, pero otra cosa es quién está haciendo la labor de coordinación, son dos, dos, dos, temas, dos temas diferentes que hay que, y, y, y el pobre alto consejero, como lo decía, con dos asistentes no puede resolver todos los temas de coordinación, lo, lo, lo, lo, lo sobrepasa y, y, y lo apabulla, entonces yo creo que allí tenemos que empezar a pensar de nuevo en cómo generar una, una mejor coordinación. Y además porque cuando ya se empiezan a hablar y no simplemente empiezan a defender sus puntos de vista, eh, sino a hablarse a ver cómo se llega, muchas veces se encuentra que hay soluciones gana-gana. Es que yo creo que un poco el problema que estamos es que estamos, nos hemos encasillado, no solamente entre el gobierno, muchas veces también entre las empresas y las comunidades, etc., en juegos de suma cero no nos sentamos a construir, nos sentamos es a repartir, quién tiene la razón, quién se queda con el mayor pedazo, si no superamos ese, ese enfoque creo que va a ser difícil afrontar bien la nueva etapa. Perfecto, Damaris, la doctora María Victoria dijo, los contratos petroleros son normalmente en, en, en ámbitos históricos de corto plazo, ¿qué hacemos para que la riqueza petrolera fomente el desarrollo de otras actividades que tú mismo mencionaste?, la agropecuaria, la pecuaria, la agrícola, la ganadera, la pesquera, la turística. ¿Qué es lo que hay que hacer para que este sector sea fuente de generación de desarrollo de otros sectores que existen y coexisten en el Casanar? Bueno, yo ahí estoy muy de acuerdo con la doctora María Victoria. Yo creo que hay que crear un frente común y yo creo que, que aquí hay es de hacer un trabajo en equipo, ¿no? Eh, industria... Eh, autoridades locales y, y región. Bueno, eso, eh, Casanare, hay un desempleo bien grande, ¿no? Esto aportaría a que los proyectos realmente eh, se pudieran ejecutar sin ninguno de, de, de esta problemática, porque pues todos los demás sectores se verían incluidos y se verían que también ellos entrarían a participar. Eh, se les daría la oportunidad de entrar también, de articularse con la industria y pues de esta manera podrían trabajar de la mano y generar un desarrollo sostenible. Esto yo, yo lo dejo, yo lo dejo al aire solamente eh, pues es mi opinión, porque esto se debe discutir con las autoridades, ¿no? Las autoridades locales. Yo sí pienso, doctora María Victoria, y pues con una gran visión de lo que ha hecho eh, particularmente Kion y algunas otras empresas que han sido responsables, que han hecho las cosas bien, pero hacer las cosas bien también es como, como hacen los políticos, ¿no? Hacer las cosas bien también es salir y mostrarla. Oiga, hicimos las cosas bien, estamos haciendo esto porque muchas veces la industria se esconde y, y, y no, porque es que de repente van a decir que nosotros estamos diciendo. No, eso cuando uno como cuando uno sale al ruedo, no tumba el toro y que todo el mundo mire que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Entonces. Realmente eso, eso es lo que le ha hecho falta a la industria. Sí. Dame. Damaris, muchísimas gracias. Yo creo el aplauso, el reconocimiento de que efectivamente ah, gracias, el público está de acuerdo con Así ti. hablamos los llaneros. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Eh, yo, yo quiero agradecerles a todos y en resumen, Primero Isidro, me dicen del público, así como dijeron que por favor corrigiera el tema de la autoridad nacional, también me dijeron que sí es verdad que la doctora brisita ayer dijo que tal vez falta en Colombia una agencia para el tratamiento de aguas, el estudio, el análisis de aguas subterráneas. Entonces, para, para dejar esto claro. Eh, yo creo que este panel fue extremadamente interesante. Antoine partió de un análisis general sobre la distribución de riqueza, comparando eh, casos exitosos como Noruega y como Nigeria. Colombia seguramente está en alguna parte en la mitad, pero con Antoine como, como buen eh, huésped nos dijo que tenemos la capacidad de gobernanza institucional de hacerlo bien. Ojalá lo logremos. Eh, Isidro no solamente nos habló de la reforma energética en México, sino lo que está implicando esa reforma a nivel regional y la discusión que a nivel regional se está sustentando y se va a sustentar alrededor de ese concepto de sostenibilidad, de herencia que le dejamos a las próximas generaciones. Creo que María Victoria nos dejó mucho, mucho eh, elemento para pensar a lo largo de esto de qué están haciendo las empresas, qué han hecho las empresas, que deben seguir haciendo también alrededor de temas de debeduría, pero sobre todo que hay un tema comunicacional que tenemos que seguir trabajando y que hoy que las mallas sí se pueden derrumbar porque el tema de seguridad eh, ya no existe como existió hace siete años cuando tú llegaste a la presidencia de la empresa, tal vez ese trato individual de las empresas con las comunidades, de explicación es importante. Y, y Hernando José, pues yo creo que nos dejó dos eh, eh, lecciones muy pragmáticas, una alrededor del tema de que tal vez es más fácil eh, gastarse los recursos fiscales que ahorrarlos en épocas difíciles y el segundo que si bien desde el punto de vista normativo y regulatorio estamos preparados tal vez para muchos de los que tienen los temas ambientales no lo estamos necesariamente en el tema institucional. y Finalmente la, la voz del llano eh, con acento llanero nos dejó claro que la industria está aportando que cada vez más gente en el Casanare así lo reconoce, pero que hay que poderlo explicar, vender y eh, llevarlo a cabo de tal manera que la responsabilidad social y ambiental se lleve a cabo. En ese sentido, los cinco, muchísimas gracias, creo que fue un aporte excelente a esta discusión y creo que a todos nos queda claro de que ese rol del que hay que dejar más claridad, pero que también lo vamos a subirlo con más responsabilidad, ese es el futuro que nos depara a nivel nacional e internacional, cogiendo el ejemplo de México. Muchísimas gracias y un aplauso para los cinco, por favor. Muchísimas gracias a los panelistas, muchísimas gracias también al doctor Rafael Herz. Hacemos un receso de 15 minutos, por favor, 15 minutos para continuar con la segunda parte de la jornada de la mañana del día de hoy. Ya nos vemos. 15 minutos, les reitero. Gracias.